Pues nada, aquí estamos de nuevo. Hoy es como el día de los, de los pues, eh, bueno, Ayowen, fue fallé. Hoy es el día de todos los santos. Eh, vamos a hacer un tema así tristoncillo, entre comillas, que se llama Nashville Blues. Eh, lo que voy a hacer es coger, esta vez no hay tabulatura, pero supongo que todos tenéis ya el libro este. Ahí Si no lo tiene, pues que, que te lo tienes que comprar. Está, está en la página 154 de esta edición Nashville Blues no voy a poner la, la tabulatura, simplemente voy a interpretar la tabulatura que, que pone aquí ¿vale? eh, el tema como tal es una colección de clichés típicos de, de, de Scrubs pero lo que tiene de especial es la afinación Re menor que tiene, que ahora os la explico y bueno en lo que es la primera parte, que es lo que básicamente voy a estar explicando lo más difícil es los compases 9, 10 aproximadamente, que hay ahí una síncopa un poquito ahí extraña. Y, pero bueno, que tampoco tiene mayor problema. Que si lo escucháis atentamente el tema, eh, lo vais a sacar. Eh, yo hice una, una versión hace unos añitos, cuando me lo aprendí. vale Ahora lo estoy repasando nuevo porque se me había olvidado. Y bueno, la podéis ver aquí. Aquí en la pestaña que voy a poner aquí arriba. vale Aquí veis la... La versión, la versión no es que esté muy bien tocada, pero bueno, ahí está. Ahora sí, ahora cuando lo estoy tocando lo estoy tocando un poco mejor. Y. Lido. Bien, lo primero que tenemos que hacer es afinar el banjo en re menor. ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es la primera en re, la segunda en la, ¿vale? la tercera en fa. La cuarta en re. Y la quinta en La, ¿vale? Eh, probablemente la quinta tengáis que utilizar el capo. O si, la, si lo que tenéis que hacer es subir porque no tenéis el capo o, el, o los spikes, cuidado porque se rompe la cuerda haciendo estas cosas. la segunda primera al aire y la quinta al aire estas dos las pellizcamos vale, y este patrón del pellizco en la primera y la segunda lo vamos a tener bastante bastante veces hay dos otros leaks también que vamos a estar repitiendo todo el rato como son el, el slide 24 y el y el pull off vale, esto vamos a estar repitiéndolo todo el rato Entonces... Después de este compás centrada nos vamos al compás número 1 y pulsamos a la vez la primera y la segunda, la segunda pulsada en el traste quinto Hacemos un, un forward roll ¿Vale? Este sería el compás 1 Ahora nos vamos a ir al traste 3 de la segunda alternando el pellizco con la quinta pellizco segunda, primera y la quinta al aire vale Ahora vamos a hacer slide, eh, como, esto es como si fuera el Cripple Creek, slide 2-4. Este sería todo el compás 3. Y esto lo vamos a repetir mucho, ¿vale? O sea que una vez... Esto yo sugeriría, mmm, si no, no lo dominamos, repetirlo mucho hasta que lo dominemos. Esto lo vamos a estar repitiendo todo el rato. Entonces... Y vamos a rematar con la cuarta aire, índice, pulgar, pellizco, índice en la segunda, pulgar en la quinta. ¿Vale? Siguiente compás es casi una repetición del primero, no, casi no, una repetición del primero y el siguiente del segundo también y ahora vamos a hacer dos veces seguidas eh, slide 2-4 y pull-off 3-2 ¿Vale? a continuación nos viene la parte más difícil que es rítmica, no es por no es si por el por, lo, por los dedos de la mano derecha sino por el ritmo entonces tengo que dejar la, la cuarta sonando al aire y ahora meter un forward roll, empezando con la segunda en el quinto traste. Vale, este sería el compás. Dejarme en cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 y el 10, ¿vale? Entonces, 9, hago. Y ahora hago. Aquí hay un. dejo un, un tiempo de semicorchea sin tocar nada, con, resonando la, la cuarta al aire. Eh, hago el forward roll este en, en las con la segunda en el quinto traste. Y ahora hago ¿vale? de nuevo el slide 2-4 y pull off 3-2. Y ahora, como hacíamos en el compás 4, vamos a hacer cuarta al aire, pellizco, antes hacíamos índice pulgar y ahora vamos a hacer pulgar, pellizco, ¿vale? Volvemos a hacer slide 2-4, perdón. ¿Vale? sería el compás eh, 9, 10, 11, 12, el 13, perdón, 13, haría... Y ahora en el 14 hago... ¿Vale? Repito esto porque no está quedando muy claro. Estábamos aquí en... Y ahora empieza. Entonces, es muy parecido a lo que sería el Ruben Strain. Si practicáis el Ruben Strain, esto es prácticamente el Ruben Strain simplemente con otra afinación. vale 13, 14 en el compás 15 hacemos y ahora es cuando viene la parte más chula, digamos, eh, sería ya en el compás 16, que es cuando pasamos de, de re menor a re mayor. Entonces, para entrar ahí hago. ¿Vale? aire y ahora ya hago un slide 2-4 en la cuarta cuerda que es lo que me da el, el sonido del re mayor y hago con un forward roll ¿Vale? este sería el forward roll y ahora ya remato con la figura que ya conocemos, el slide 2-4 en la tercera perdón Vale, repito desde la parte de la cinco esta rara que todo completo es completo y sin fallo, ¿vale? Bueno, pues lo dicho hay que practicar este, este lick que es lo, muy repetido muy repetido así, metiendo hasta la primera también y con eso pues ya prácticamente tenemos el tema, porque esto lo repite 50 veces Ya, Hoy quedó